La situación de los residentes en el municipio de Pimentel se torna preocupante, esto tras la denuncia de que tienen más de un mes sin recibir el suministro de agua potable. El agua llegó ayer de 10 días, hoy tiene 11 días, hoy mismo. ¿Qué llamado ustedes le hacen a Inapa? Yo he venido unas cuantas veces aquí a muchacha está Muchachatay y me dijo que, que no pidiera la esperanza, que de, de sábado a domingo llegaba el agua, eso es lo que ella me no contenta. Es nada más que queremos que llegue el agua porque uno sin agua no puede hacer nada tengo mucha ropa sucia a veces tengo yo que comprar hasta agua para bañarse uno en casa y yo soy pobre De su lado, el Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA en dicho municipio refiere que la suspensión se debe a múltiples factores que explica La última vez que enviamos el servicio de agua el tanque tenía muy poca agua y cuando se envió fue todo un fue como en quien dice un fracaso, porque no tenía la suficiente, porque la electricidad no estaba fallando. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.